En algunas actividades solo miramos, escuchamos o leemos, por ejemplo, ¿en qué aprendemos en este módulo? En otras actividades respondemos a una o más preguntas sobre una imagen, un audio, un vídeo o un texto, por ejemplo aquí, después de un vídeo. Cuando vemos el símbolo de un libro, solo miramos, escuchamos o leemos. Cuando vemos el símbolo de un lápiz, respondemos a unas preguntas, leemos cada pregunta y hacemos clic en una respuesta. Solo hay una respuesta correcta. Si no estamos seguros, volvemos a la imagen, audio, vídeo o texto y podemos elegir otra respuesta. Respondemos a todas las preguntas y para saber si nuestras respuestas son correctas o no, hacemos clic en enviar. Vemos las respuestas correctas en verde y las incorrectas en rojo. Podemos elegir otras respuestas también ahora. Tenemos varios intentos y podemos ver el número. Aquí, por ejemplo, tres intentos. La plataforma guarda la puntuación más alta de nuestros intentos. Es necesario hacer clic en Enviar para avanzar en el curso y obtener el certificado. Si queremos guardar las respuestas para terminar la actividad después, hacemos clic en Guardar. Si queremos ver las respuestas correctas después de todos los intentos, hacemos clic en Mostrar respuesta.